Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, días, tardes, noches, dependiendo de cuando estéis escuchando esto, tanto en el formato podcast como en el vídeo a la demanda o en el directo, que damos la bienvenida a todas las personas que tenemos por aquí en esta nueva edición del Confino Folk. Ya sabéis, este pequeño espacio quincenal que hemos dedicado al folclore principalmente de la provincia de Zamora y que hemos decidido comenzar toda esta serie

con eh, los discos de la colección Rasgos del Consorcio de Fomento Musical que poco a poco van publicando en su canal de YouTube para disposición de todo el público. Ediciones de discos que se hicieron hace ya unos años y que ahora de forma digital podemos disfrutar en el canal del Consorcio de Fomento Musical. Hoy lo vamos a dedicar a las aulas de música de Lista y Trasos Monte después de la Escuela de Zamora, la primera escuela que se puso en marcha en toda la provincia de Zamora. A día de hoy son muchas y diversas las que ya han

iniciado su andadura y poco a poco, pues son muchos los alumnos que van pasando por ellas, poco a poco, bueno, ya son muchos años, pero en este caso aulas de música de Alista y Trasos Montes fue de las primeras, la primera en la provincia, que se puso en marcha. Poco a poco iremos contando en la información que tenemos en el libreto del disco, que nos cuentan tanto de lo que se pretende con esta recopilación de rasgos y en particular con este disco, como parte de la historia de, de estas aulas de música de Alista y Trasos Montes. Si recordáis, hace 15 días, en esta misma edición,

comenzábamos con eh, un pasacalles también una marcha que se usaba para, para entrar en misa o los días de boda también con gaita en el disco de aliste que podréis ver luego en el canal y demás en el anterior programa y hoy comenzábamos con un pasacalles de boda recogido al repertorio de esteban pérez escalero en cabañas de aliste con la interpretación de moisés ballesteros y pablo madrid moisés a la gaita y pablo madrid al tambor

y vamos a seguir, vamos a ir poquito a poco eh, recorriendo este este disco y las pequeñas cosas que nos van contando en ellos, con una recopilación hecha a la familia Belver de Samir de los Caños, y en este caso un arreglo hecho para dos Dulzainas por Alberto Jambrina, que lleva la, el arreglo de Dulzaina también, y un servidor que os habla a la caja y a la, a la primera voz de la Dulzaina y al bombo Pablo Madrid. En este caso, interpretado con Dulzaina, estos valses,

con arreglo para dos dulzainas recogidos a la familia Belver de Samir de los Caños.

Damos la bienvenida a toda la gente que estáis entrando por aquí en el directo, o la payball, que estás por aquí por el chat. Ya sabéis que si nos vais dejando vuestras aportaciones en el chat, también podemos generar un poco de debate y de interacción sobre las distintas cuestiones eh, relacionadas con, con estos temas de, de música tradicional y demás.

Eh, grabado en el 2007 este disco, en aquel momento el presidente Andrés Castaños nos cuesta lo siguiente y nos dice que la Escuela de Folclore, Aulas de Música, de y Trasos Montes comenzó su andadura en septiembre de 1991 en el municipio fronterizo de Trabazos. Veremos en el siguiente tema todo este tema de la influencia portuguesa. Con la intención de promover y difundir la música y la danza tradicional contando este primer curso con medio centenar de alumnos venidos de varios pueblos de la comarca. Como en los comienzos de cualquier proyecto, sus inicios fueron duros

pero con el paso de los años y gracias a la iniciativa del Consorcio de Fomento Musical y del trabajo y tesón de algunas personas, hoy en día aulas de música, después de Zamora Capital, se ha convertido en la escuela de folclore más importante de la provincia en cuanto a profesorado, contenidos que se imparten y número de alumnos matriculados procedentes de Aliste y Portugal. Y es que esta, esta mezcla, este mestizaje o estas influencias de, de Portugal

y de Zamora las vemos a lo largo de toda la raya, incluso más allá de la raya, y muchas veces probablemente, si hablamos con vecinos de uno y otro lado, no te dicen que son de países distintos, sino que al final te dicen que son de realidades muy parecidas y no las mismas. Lógicamente, en aulas de música no solo se imparten conocimientos del folclore de la provincia de Zamora, sino también de, de Portugal. Y en este caso, en este corte número 3 de este disco de aulas de música, se recoge esta jota portuguesa, Meninas que andan no baile,

del repertorio de María Elena Ventura en Duas iglesias en Trasos Montes. En este caso la interpretaron a las voces Esther, Esteban, Rocío Pérez, Adrián Domínguez, Eva Morán, Noemí Morán, Lara Domínguez, Nuria González y Elisa Gallego, siendo esta última la que también le acompaña a la pandreta. Vamos a escuchar ahora entonces esta, esta jota portuguesa, Perdón, Meninas que andan no baile, y luego seguimos contando un poquito más. Meninas que no baile

en este texto pequeño resumen de, de la historia de hablas de Música dice que en nuestro primer disco, su primer disco grabado íntegramente en la ermita de Nuestra Señora de la Soledad de Trabazos se en el verano de 1994 y desde entonces son muchos los alumnos que han pasado por esa escuela ahora que ya han cumplido más de 15 años cuando se grabó este disco formando músicos y amantes de las costumbres holistanas se edita este segundo trabajo, este segundo disco transcurridos 13 años queremos dejar

Testimonio de la labor que estamos realizando con la participación conjunta de una representación de alumnos y profesores de aulas de música. Agradecer el apoyo incondicional del Consorcio de Fomento Musical de Zamora y por lo tanto de las instituciones y entidades que lo forman, sin lo cual no hubiera sido posible. Y es que efectivamente han sido muchos los alumnos y profesores que han pasado por, por esta escuela a lo largo de todos estos años y uno de ellos, no sé si decir de los primeros, la verdad es que ahora mismo no, no recuerdo si fue de los primeros, pero para mi mente sí, fue Pedro del Río

que en este corte número 4 interpreta la medida, un baile de boda que se hacía en, eh, en Aliste, también en otros sitios, en los que se ponía una cántara de vino, una jarra, un vaso, y los días de boda se tenía que, que saltar, eh, o se saltaba no, por los por los más atrevidos, un poco demostrando ¿no? esa, esa viveza y esa parte de la fiesta. Así que Pedro del Río interpreta del repertorio de Pedro Giebra, perdón, Tiperico, de Trabazos, esta medida...

En, en este disco, en el corte número 4.

Aquí le dedicamos esta canción, si llega el caso, a Iván Chun, que nos acaba de seguir por aquí, por el por el, por el, a decir por el decir Telegram, no, no, por el Twitch. Eh, continuamos este viaje por, por este disco y en este caso vamos a, a relatar algunos de los textos que Pablo Madrid, del Consorcio de Fomento Musical, pone en introducción de este disco en mayo de 2007 con el título Con presente. Y es que nos dice que la tradición necesita del presente, entendido como el tiempo actual

para que pueda seguir su camino para su existencia. Sin este elemento, no tendríamos en nuestras manos nada más que un documento histórico o museístico para guardar en algún archivador o estante. Si lo transmitido hasta hoy lo adaptamos e interpretamos, si en ocasiones le aportamos nuestra visión personal o general de nuestro tiempo, si lo reproducimos en nuestro actual contexto, contexto entonces es cuando hacemos presente. En tanto, comunicamos a otros lo que tenemos presente, es decir,

lo que conservamos en la memoria y tomamos en consideración es cuando realmente proyectamos hacia el futuro, hacia los próximos presentes. Y efectivamente, continuando con nuestro viaje, algunos de los toques que se hacían, o de los pocos toques que se podían hacer dentro de la iglesia, eran aquellos dedicados a un acto o a una parte de la liturgia. En este caso, eh, recogidos de los repertorios de la familia de Guillermo de Palazuelo de las Cuevas y de Matías Alonso, el tipo yo de Maide,

Javier Pérez nos interpreta estos toques de alzar y gloria que a día de hoy, todavía en alguna de las misas, se sigue haciendo con la maestría de los actuales gaiteros. Toques de alzar y gloria recogidos en Palazuelo de las Cuevas y en Maides, interpretado por Javier Pérez.

Continuando nuestro viaje a través de, de este disco, nos decía también aquí Pablo Madrid que la presente edición fonográfica pretende dar a conocer la tarea realizada por las aulas de música de Aliste y Trasos Montes que, teniendo su sede en la localidad alistana de Trabazos, su espíritu es más amplio que lo meramente local y abarca y se proyecta a nivel comarcal en Aliste y Alba e Internacional a la vecina hermana comarca portuguesa de Trasos Montes. Y es que ahora vamos a escuchar un tema interpretado por Carlos Tejero

en el que ponemos de relevancia ¿no? esta, esta parte internacional. Si recordáis, antes hablábamos del Meninas Cantan no Baile, esa J, interpretada en portugués. Yo ahora del repertorio de Ángel González, el Tí París, del cual le dedicaremos también otro programa, ya que hay un disco de rasgos dedicados al ti París, y al tío Virgilio en, en Portugal, pues escuchamos esta jota del repertorio de, de Moveros, del ti París, interpretada por Carlos Tejero, que también se conocía al otro lado de la raya y que es motivo, como decimos,

de un futuro programa en el cual escucharemos repertorios de los dos tamborileros. Así que vámonos con esta J, interpretada por Carlos Tejero, en este corte número 6 del disco de Aulas de Música de Alista y Trasos Montes.

escuchábamos esta J el tío París, y en este caso nos cuenta también, porque además ahora vamos a viajar a la familia Guillermo, que ya escuchábamos algo de ellos antiguamente, y vamos a escuchar a dos temas que, bueno, haremos una pequeña reseña en el medio, porque estos párrafos que nos cuenta Pablo Madrid en esta introducción, la verdad es que van también contándonos eh, cómo va avanzando ¿no? este disco y qué es lo que nos podemos encontrar

han querido con, con este disco mostrar parte del repertorio de la música tradicional de estas comarcas que se utiliza en la actualidad como material de aprendizaje y también mostrar algo de los repertorios de músicas tradicionales junto con algunas aportaciones actuales en pequeños arreglos de las mismas. Y es que uno de esos temas que están instaurados en la memoria actual de todos los grupos de baile, o prácticamente de todos, que se enseñan en las escuelas, que es motor y conductor de este aprendizaje, son estas jotas y brincaos de...

Eh, la familia Guillermo de Palazuelo de las Cuevas que ya os digo que a día de hoy se siguen interpretando, se siguen aprendiendo en las escuelas de música y se siguen aprendiendo en las escuelas de baile y dar la bienvenida este tema, se lo dedicamos a tocar bajo Teito que nos ha dejado esta suscripción con Prime, muchísimas gracias por estar por aquí y ya sabes que siempre nos encantan las aportaciones en el chat así que si te parece, si os parece vamos a escuchar estas jotas y brincaos de la familia Guillermo de Palazuelo de las Cuevas, ya os digo en la memoria actual

o en el presente actual de todos los grupos de, de baile, e interpretada en este caso por Moisés Ballestero a la gaita y Pablo Madrid al tambor. Corte número 7 de este disco de Aulas de Música de Alicia y Trasos Montes. <risa>

esta maravillosa interpretación de las jotas y brincaos de la familia Guillermo de Palazuelo de las Cuevas. Y con esta edición dedicada a aulas de música, el Consorcio de Fomento Musical inicia una nueva visión dentro de su colección Rasgos, dando lugar a la interpretación que se hace de las melodías y ritmos que los informantes legaron anteriormente en los diversos trabajos de campo que venían realizando desde hace más de 25 años. Es por ello que sin abandonar la línea de la edición de los trabajos de recopilación,

abren esta nueva colección a los nuevos intérpretes de la música tradicional. Y qué mejor forma que ver esas nuevas interpretaciones de la música tradicional con esta adaptación de otras Jotas, también de la familia Guillermo, para Dulzaina a cargo de Alberto Jambrina y Rodrigo Martínez. Alberto a la Dulzaina y Rodrigo a la Caja. En este caso, como decimos, los repertorios se van adaptando a los nuevos instrumentos, se van adaptando a las nuevas formas y vemos en este corte número 8 del disco estas Jotas para Dulzaina,

de las recopilaciones de la familia Guillermo, adaptadas por Alberto Jambrina y Rodrigo Martínez.

estas jotas de, de Dulzaina eh, estas adaptaciones para, para Dulzaina hechas por Alberto Jambrina y Rodrigo Martínez a la percusión desde este debe quedar constancia, nos dicen por aquí de que la, de la gratitud a las instituciones y entidades que forman el Consorcio de Fomento Musical en ese año 2007, la Diputación de Zamora Ayuntamiento de Zamora, Junta de Castilla y León Caja España, Junta Pro, Semana Santa y la Cámara de Comercio de Zamora que han apoyado todos los trabajos que durante estos años han venido realizando

y que ahora fructifican en esta edición. Y es que efectivamente el apoyo de las instituciones y demás para todas estas cuestiones de recopilación, de divulgación y demás, es imprescindible. Por supuesto, también el de las personas que están siempre detrás de todos estos proyectos que trabajan por ello y para ello. Vamos a ir ahora, si os parece, otra vez con el París de Moveros de Aliste. También la interpretación, en este caso, de Carlos Tejero, otros de sus alumnos que se formaron allí, también en Zamora y que terminaron siendo profesores

de este pasacalles recogido al parís que también podremos escuchar en la edición posterior que haremos de los trabajos del parís y del Tío Virgilio, en este corte número 9 del disco Aulas de Música Pasacalles con florita Moril <risa>

Cuando ya La recta final de, de este disco eh, nos dice aquí Pablo Madrid en este último párrafo que cierra la introducción del disco dice como siempre hacemos el agradecimiento fundamental primigenio a todas las personas que nos aportaron su memoria y destreza legándonos las músicas que un día más atrás le confiaron a ellos. Muchas gracias. Intentaremos hacer lo propio y que esta producción sea una muestra de ello. Y es que efectivamente todos estos trabajos de recopilación

todos estos trabajos de divulgación en las escuelas de folclore tienen sentido si se adaptan a esos nuevos repertorios o si se adaptan a estos nuevos repertorios o a los nuevos instrumentos. Pero lógicamente para adaptar a algo primero ha habido que conocerlo y eso ha sido gracias a la memoria, a la destreza de los informantes que de manera totalmente desinteresada dieron la información, dieron sus conocimientos y su tiempo para que aquellos que fueron a recopilar lo pudieran recopilar y lo pudieran poner en valor a día de hoy.

Si no volvemos a mover estos repertorios, si no los ponemos en consideración en los nuevos eventos, en la nueva idiosincrasia que, que socialmente tengamos, no tiene ningún sentido todo lo que nos contaron si lo guardamos en un cajón y ni siquiera lo movemos y lo sacamos. Y es que uno de los pueblos donde más se pudo recoger de la memoria de muchos y distintos informantes fue Nueve de Aliste, donde a día de hoy todavía se sigue haciendo el baile a la salida de misa o por la tarde. Un día nos lo contaba Guti, ¿no? Que allí

en la cuesta esa se seguía haciendo el baile, alguien enganchaba la pandereta y se juntaban. Y en este caso vamos a escuchar esta suite de, de bailes, esta Jota, este charro y este agarrao, del repertorio de el Nueve Aliste. Y en este caso interpretan las voces Ludivina Domínguez, Marisol Pérez, Imelda Fernández, Victoria Domínguez, Obdulia Romero, Elena Faúndez, Adela Pérez, Ana Andrés, Maitán Andrés, Esther Vara, Laura Vara, Adela Pérez, Tere Bermúdez y Elisa Gallego, que también las acompaña,

a La pandereta. Vamos a escuchar entonces este baile, J. Charro y Agarrao, del repertorio de Nueva Liste y que va cogiendo la recta final de este disco de Aulas de Música.

de le

ya tomando la recta final de, de, este, de este trabajo discográfico, quedan solo un par de temas. También hay que hacer referencia, lógicamente, a la ficha técnica que compone este, este disco. Y es que a la producción estuvo Pablo Madrid, del Consorcio de Fomento Musical. A la grabación y masterización estuvo Juan Carlos Lorenzo, de Valve Records. Y a la mezcla estuvieron estos dos, Pablo Madrid y Juan Carlos Lorenzo. El diseño gráfico corrió a cargo de Jorge Martín, de House Comunicación.

Y dentro del disco nos podemos encontrar fotografías de los momentos de la grabación a cargo de Andrés Castaño y fotografías genéricas o de los paisajes y demás a cargo de Ángel Luis Esteban y del archivo de la Diputación de Zamora. Este trabajo discográfico estuvo, estuvo depositado en el depósito legal con el número 59 del año 2007. Y vamos y eso tomando la despedida con unas jotas y charros. En este ya nos vamos a la parte más común, ¿no? De, esas, de, de esa memoria colectiva

que está dentro de, de las personas que a día de hoy viven en Aliste y que gracias a estas escuelas de aulas de música de Aliste pues han ido conociendo todos estos repertorios y son esta J, Carmiña, Carmela y un charro de toda la comarca de Aliste y de nuez. En este caso la interpretación corrió a cargo de Pablo Mata, Daniel Mata, David Mezquita, Gonzalo Mezquita, Rodrigo Martínez a siendo este último también el que grabó la parte de tambor.

Así que con Gaita, ya cogiendo la recta final, nos vamos con esta J, Carmiña, Carmela y este charro de Nuez y, en general, de la memoria colectiva de todas las gentes de, de Aliste.

Muchísimas gracias en este ratito que ha estado por el chat, Payball, Ivanchu, se ha suscrito a Tocar bajo Teito, que también nos ha hablado por el chat, nos ha seguido Ivanchu, pues a todos ellos muchísimas gracias porque el apoyo que nos dan es, es muy importante ¿no? para seguir haciendo estas, estas cuestiones. Así que nada, agradeceros de manera oficial a todos los que habéis estado por aquí, por supuesto a todas las personas que luego nos escucharán a posteriori tanto en el vídeo a la demanda como en el podcast

y nada, si os parece nos vamos a despedir con esta ronda, ya sabéis esas eh, canciones comunales que se hacían por el pueblo en el anterior eh, con Fino folk. que hablábamos de, de, de lo que significaba la ronda ¿no? y del valor social que también tenía y en este caso recogido a la memoria de Julia Pérez y Serafina del Buey en San Vitero esta ronda segadora que interpretaron en este disco Esther Vara, Esther Esteban, Adela Pérez Elena Faúndez

Laura Vara, Pablo Madrid, Mario Martínez, Andrés Castaño, Adrián Domínguez y Elisa Gallego y a la gaita Rodrigo Martínez. Así que con esta ronda segadora nos despedimos. Con este disco recopilación del trabajo realizado durante estos años, 2007 y hasta hoy, siguen abiertas estas aulas de música de Aliste y Trasos Montes, trabajo recopilatorio del Consorcio de Fomento Musical dentro de la colección Rasgos, a la cual estamos dedicando estos primeros programas del Confino Folk

y deciros también que dentro de 15 días tendremos un programa que probablemente no vaya de la colección Rasgos, sino que se avecinan, o están ahí muy juntitos en esa semana, una serie de cursos y conciertos promovidos por distintas entidades y probablemente hagamos referencia a ellos e incluso entrevistaremos a algunos de los organizadores, tanto de los conciertos dentro del ciclo Son de Raíz, como de las masterclass que están dando dentro de la Escuela de folklore de Zamora, como...

El curso de Ravel que se está dando en Villa de Pera y alguna cosita más. Dentro de 15 días nos veremos por aquí y nos despedimos, dándos nuevamente las gracias a todos en este confino folk de este disco Aulas de Música de y Trasos Montes de la colección de rasgos, con esta ronda que decíamos recogida en San Vitero a la memoria de las informantes e interpretadas por alumnos y profesores de Aulas de Música de lista y Trasos Montes.